Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos una cosa, bueno, hoy me ayudaréis en una cosa para el canal, porque vosotros sois el canal. Bueno, ¿qué sentido tiene suscriptores en el canal? Porque si no tienes suscriptores, no tienes canal, porque te va a la mierda. Así que bueno, hoy quiere, quiero que me ayudéis en mi canal y quiero que me digáis... Espera un momento, uh -huh. quiero que me digáis, no, no, quiero primero que me digáis, qué mejoras le haría, sí, sí, sí. quiero que me digáis qué mejoras haríais al canal, por ejemplo, yo que sé, si queréis que suba vídeos de, no sé, FIFA no puede ser, ni juegos de la Play, así que esos no, juegos de ordenador sí, Juegos de móvil, también. Eh, eh, eh. Juventus de Turine. Y se me fue la mierda. Eh, también podría ser, yo que sé. Eh, mandarme intros de por mi Gmail. Que es Juan Sandu duelde. que Bueno, que lo dejaré en la descripción. Que es Juan Sandu duelde 2006 arroba gmail. Ar, no, arroba gmail.com o por mi WhatsApp per, personal que será 642 30 33 82. Y si sí, eso, si queréis mandarme intros del canal o intros, no, cuando se acabe el vídeo, poner algo, una despedida, me lo podéis decir. Porque joder. porque no tengo ni una intro y soy tonto y no lo sé hacer. Así que bueno, mandarme colaborar conmigo por favor y mandarme intros y cómo puedo mejorar el canal. Qué cosas le veis mal al canal. Y bueno, trailers, eso sí, no podéis decir trailers porque esto es una cosa que acabo de subir ahora. Que es lo nuevo de mi canal. Así que no, eso yo cuando lo vea, lo quitaré. Pero si veo que hay mucha gente que dice sí si fuera eso, lo haré. Si queréis que este canal sea más internacional y que suma más vídeos en rumano, también me lo podéis decir. Así que bueno, sobre era esto. Eso sí, sobre todo, las intros, mandármelas por favor. ...WhatsApp o Gmail, lo que sea más fácil para mandármelas. Así que bueno, esto es todo. Darle like, suscribiros, comentar y compartir. Eh, eh, antes de todo, antes de, antes de iros, no os vayáis, por favor. No, no, no, no, no es no. Eh, quería otra vez patrocinar a Kathleen Marutsu, mi sponsor. que quieres hacerle? si me paga 10 putos euros por cada vídeo en el que menciona su nombre. Y... Hacerle spam a Marquitos Juan. Que en el otro video también lo para stream, Así que ahí están sus canales. Hasta luego.